El Congreso Actitud Social es un congreso de Marketing Online y Comunicación 2.0. Hasta ahí no parece algo especialmente novedoso. La próxima edición será el 21 y 22 de marzo en la Diputación de Málaga. Se trata ya de la tercera edición. Si repetimos es porque algo, e intuyo que algo estamos haciendo bien. Las dos ediciones anteriores tuvieron 400 asistentes, mayormente emprendedores de Málaga. 400, he dicho fue Trending Topic Nacional. En esta ocasión la cita coincide con el séptimo aniversario de Twitter. Y en Málaga nos gusta eh, aprovechar este tipo de excusas para hacer una fiesta. Si somos emprendedores, vamos a hacer una fiesta de networking para conmemorar el aniversario de Twitter. Este congreso es diferente a la mayoría de los congresos. ¿Te conozco? ¿Por qué es diferente? Eh, el motivo que yo explico para diferenciarme es porque este congreso reserva el 50% del tiempo para la participación del público. Eso no es habitual en los congresos. Vamos a contar para ello con dinámicas de juegos para fomentar el aprendizaje y para premiar a los emprendedores más participativos. Estos se van a llevar premios a su casa, premios útiles que van a poder usar en su trabajo a partir del día siguiente. Esto no lo hago yo solo, esto lo hacemos entre muchas personas. Concretamente la lista de personas que se involucran y comprometen con el proyecto Actitud Social es muy grande. Es tan grande que estoy valorando que el proyecto está obteniendo una gran rentabilidad social. Simplemente os comento para los que os haya podido parecer interesante que ya está abierto el plazo de inscripción, de preinscripción perdón, y os podéis preinscribir en la web www.actitudsocial.com